Bienvenidos a la unidad 2. En esta unidad vamos a tratar sobre filtros de importación y estilos de cita. También de qué sitio se puede conseguir bibliografía para importar a los gestores bibliográficos y cuáles son las funciones esenciales que realiza un gestor. Vamos a comenzar por los filtros de importación o filtros de conversión para poder importar archivos. Para poder importar de una determinada base de datos de alguna manera se le indicará al gestor para que se le ponga el filtro adecuado. Para comprender bien de lo que estamos hablando, tendremos que estar trabajando con un gestor y lo veremos en los próximos módulos. Ocurre lo mismo cuando queremos pasar las referencias de un gestor a otro. Para importar y exportar, digamos que los dos gestores se tienen que entender. Además de filtros de importación, también vamos a hablar mucho de estilos de cita. Los estilos de cita son un conjunto de reglas que definen qué datos deben incluirse al citar. Hay más de 5.000 gracias al repositorio creado de forma colaborativa con el lenguaje de estilo de cita CSL. Hay tantos porque muchas revistas académicas tienen su propio estilo. Generalmente lo más común es que sean estilos estándar que se han modificado se han modificado algo un investigador que consulte las normas de publicación de una revista para mandar su manuscrito puede encontrar en este repositorio de estilos el que necesita si se está utilizando por ejemplo un gestor bibliográfico como Zotero o Mendeley ahí mismo en la web del gestor se va a encontrar el estilo de cita para poderlo aplicar a la hora de intercalar las citas en un documento o crear una lista bibliográfica. Puede ser un estilo estándar, como Harvard, MLA, Vancouver, APA, Chicago, etc., o bien el estilo que adopta una determinada revista. Vamos a hablar ahora, en esta diapositiva, de tres gestores que no vamos a ver en el curso, que son los que se instalan en el ordenador. No se han incluido en el curso precisamente por eso, porque no son en línea. Una breve mención a ellos porque son gestores muy robustos y completos para una persona que vaya a comenzar, por ejemplo, su tesis doctoral, si es que no tiene preferencia por un gestor en línea, los tres son propiedad de la empresa Thomson, que es también la dueña actualmente de las bases de datos de Lisi. Y en sus web podemos encontrar filtros de importación y estilos por si alguna vez necesitamos un filtro o un estilo que no tenemos instalado en el ordenador porque no venía en el programa. Resumiendo, los filtros para importar y exportar y los estilos de cita para publicar las referencias. Pasemos ahora a hablar en qué fuentes podemos encontrar referencias para importar a un gestor bibliográfico. Bien, pues los catálogos de las bibliotecas, las bases de datos que se suscriben, las bases de datos en abierto o gratuitas, que son las que vamos a utilizar casi siempre en el curso, o en Internet. Siempre podremos experimentar la importación con bases de datos que cada uno conozca y para las que tenga licencia. No olvidemos que en Internet podemos encontrar muchas referencias en webs, portales, etc. ¿Cuáles son las funciones básicas de un gestor? ¿Para qué sirve un gestor? Pues permiten Realizar listas con las referencias en el estilo de cita que nosotros queramos. Hemos dicho que hay más de 5.000. Podemos crear un estilo de cita personalizado desde cero. Es un poco complicado, pero se puede hacer, o lo que es más común, re realizar alguna modificación a un estilo de cita estándar de los que acabamos de hablar. Y destaquemos una función que tienen todos los ge gestores absolutamente útil la ayuda que nos prestan para intercalar las citas mientras que vamos escribiendo un artículo y generar la bibliografía en el estilo de cita que nosotros le hayamos indicado. Hay muchas variantes de cómo aparecerá esa bibliografía final. Unas veces será en orden alfabético y otras veces será en forma numérica según la intercala intercalación. la función de compartir referencias hay gestores no todos que nos permiten compartir las referencias y también hay gestores no todos que tienen una aplicación un lector rss rss es un acrónimo que significa sindicación realmente simple en español está basado en el lenguaje xml y permite el acceso a contenidos que se actualizan mediante lectores RSS que son específicamente desarrollados para esto. Son aplicaciones cliente y permiten agregar contenidos de fuentes que se actualizan. Hemos dicho, por ejemplo, las revistas, las secciones de los periódicos, los blogs. Si un investigador necesita estar informado sobre un determinado tema, y muy actualizado, puede suscribirse a varias fuentes y tenerlas en el gestor para leerlas y en su caso guardarse directamente los artículos que le interesen. Bueno, pues con esto finalizamos la unidad 2.